El reencuentro entre Diego Boneta y Oscar Jaenada. Los actores que interpretaron a Luis Miguel y a Luisito Rey se juntaron a un año del debut de la serie más exitosa en los últimos tiempos. Mira la foto, en la nota. Hace un año, la serie de Luis Miguel se estrenaba en Netflix a nivel mundial y su dramática historia causaba una gran repercusión en el público. Además, sus actores Diego Boneta, quien interpretó a Luis Mi, y Oscar Jaenada, quien le dio vida a Luisito Rey. Comenzaron a tener una mayor popularidad a raíz de sus interpretaciones. Tal es así que actualmente, los artistas gozan del cariño de la gente y de sus demostraciones de cariño a través de las redes sociales. Para recomenzar el amor que reciben. Boneta y Jaenada se reunieron y se tomaron una imagen que publicaron en sus cuentas de Instagram, la cual causó una gran sensación en los usuarios. Padre e hijo un año más tarde, escribió Oscar haciendo referencia a los papeles que personificaron en la ficción.